Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En este video les voy a enseñar a hacer estos imanes para la nevera que hice así como estilo rústico, utilicé cartón y algunos adornos que compré en la tienda del dólar que son muy económicos. Me parece que están muy novedosos, espero les guste. Vamos a ver cómo se hacen. Para hacer esta decoración para la nevera voy a utilizar estas tapas que ya vienen como así pintaditas. Esta tiene acá una marca, pero con la decoración que vamos a hacer la tapamos. Bueno, vamos a utilizar también imanes para la nevera. Voy a utilizar este alambrito que es muy fácil de manejar. Miren, como se dobla de fácil este lo compré en la tienda del dólar viene rojo, viene azul, viene dorado también voy a utilizar este cordón que es como planito miren la diferencia entre estos dos este es como redondo y este es plano es un poquito más anchito voy a utilizar icopor que tomé un icopor así muy corriente, este es de 3 centímetros de espesor y lo corté así pequeñito porque la idea es colocárselo a la tapa voy a utilizar soga o lazo que esta la compré en la tienda del dólar esmalte negro estas cintas que también las compré en la tienda del dólar estas cintas navideñas que tienen un precio muy económico de 4 mil pesos esta es una cinta decorativa de redecilla. y también voy a utilizar cartón para hacer las imágenes que voy a realizar entonces qué vamos a hacer voy a utilizar colbón este es un adhesivo sintético blanco lo compré en tiendas de artesanías este es de madera un poco pero primero voy a dibujar acá esta parte vamos a, a dibujar tres para las tres tapitas bueno nos quedarían así pero se me olvidó decirles que hay que cortar estas bolitas más pequeñas un poquito más pequeñas porque si las cortamos del mismo tamaño miren lo que pasa no va a entrar. Entonces tenemos que cortar un poquito más pequeñita. Vamos a cortar. Y ahora sí, vamos a aplicar pegamento blanco. Recuerden, amigos, compartir el video, porque la verdad, esto es lo que lo anima a uno a seguir creando videos. Que compartan el video con sus amigos, con familiares. Bueno, ya teniendo las calisticas vamos a pegar. Miren que apenas fue. Es decir, el licopor yo lo corté como así de este mismo ancho o alto alto petón de la tapita bueno ya teniéndolas así lo que vamos a hacer es tomar estos imanes que vamos a hacer a estos yo ya les despegué esta parte Es mejor despegarlo porque esto es como lisito. Ya teniéndolo así, vamos a pegar. Para pegar esta parte se puede utilizar el mismo colbón, pero yo lo voy a pegar con silicona líquida. Pueden pegarlo con silicona caliente, eso ya es opcional. Calimán es un poquito más grandecito, pero eso no. No, pues no, no hay necesidad de que lo cortemos, porque ya cuando lo decoremos. Ya queda. Les cuento que yo no había vuelto a hacer la voz en mis videos porque. Porque sinceramente no tenía ánimos, porque pasé por un momento muy triste en mi vida. Entonces por eso no. No estaba haciendo la voz, pero. En un comentario, en un video me dijeron que era mejor que siguiera haciendo la voz, entonces por eso me animé a hacer la voz. La verdad es que les cuento que estos videos me entretienen demasiado. Uno intenta como no pensar en los momentos tristes, aunque siempre van a estar en la mente, pero esto distrae demasiado. Bueno, entonces acá ya terminamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? vamos a tomar la soga y ahora sí vamos a utilizar silicona caliente empecemos así, así el derechito vamos a empezar a pegar por todo el borde vamos a cortar acá esta parte Y ya era casi no corta bueno vamos a pegar a terminar de pegar voy a apoyarme así para poder pegar acá bien bueno nos quedaría así esta parte entonces que vamos a hacer ahora, vamos a pegar esta soga estas dos voy a ir a pegarlas y ya volvemos, bueno nos quedaría así, voy a quemar estas pelucitas para que quede más pulidito el trabajo, las decoraciones que vamos a hacer Bueno, nos quedarían ya así. Vamos a tomar el cartón y vamos a dibujar las figuritas. Voy a tomar el celular porque yo tomé unas capturas. Este muñeco de nieve. Estas son imágenes de, de Freppick. Entonces me gustó este muñequito para hacer la silueta me gustó también este esta silueta de de una cabrita bueno puede ser rudo eh, esta la busqué en esta página silueta principal yo busqué siluetas siluetas de cabritas así la busqué y me salió esta en esta página bueno y esta que Busqué siluetas de Papá Noel Y me salió esta Es que Navidad cara de Papá Noel Papá Noel dibujo Arte de Navidad Entonces me gustó esta, está en la página de Pinterest Bueno ya tenemos las imágenes cortadas Estos cuernitos sí fueron muy difícil de cortar Pero yo lo hice primero con bisturí Y luego lo corté con tijera Para no irlos a dañar Bueno vamos ahora caritas voy a fijarme acá del celular como está este entonces vamos a, a pintar los ojitos Roja y verde. Así cortamos, cortamos. un poco de Si quieres pintar el gorrito, como quieras, pero quiero que quede que se vea como más bien rústico y acá al, al a este reno. ¿Es parte de...? Lo mismo. Este lo voy a cortar en 3. Tres, 3. Tres. Lo hago con la tijera porque el alambre es muy flexible. entonces Y es delgadito, entonces voy a hacer con la tijera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer unas manitos. Esto todos, y vamos a poner este de acá. Esta es una forma fácil de hacer unas manitos. las manitos pero estas dos bolitas no las voy a hacer porque en esta parte no quedaría espacio entonces quedaría muy cargada entonces voy a pegar solamente las manitos voy a un poco de silicona caliente y vamos a pegar esta otra A pegar estas siluetas, entonces acá está este empate. en el bigote, esto es opcional si lo desean hacer solo que me parece que, que queda bonito hacerlo así este empate lo voy a dejar acá en este lado y lo voy a pegar así de ladito Vamos a hacer con cada imagen. Vamos a, a tomar polvo, un un pegamento blanco. Yo utilizo la madera porque me gusta mucho la madera. Y vamos a barnizar. Vamos a darle brillo a, esta, a estas siluetas. Vamos a dejar que el, la porcelana fría pues, seque más. Esa le aplicamos esmalte para que brille más. Esmalte para uñas. Para que brille más. Este colbón lo estoy aplicando para que la imagen se proteja o la silueta se proteja. Bueno acá ya quedaron listos eh, este cordón lo pegué con silicona líquida es demoradito pero vale la pena hacerlo se aplica la silicona líquida se deja secar un poquito y luego empiezas empieza a, a pegar porque si lo pegas con silicona caliente la silicona caliente eh, seca muy rápido entonces la ventaja de pegar con la silicona líquida es que podemos darle la formita vamos dándole la formita de la imagen acá en este rudol lo que hice fue pegarle solamente acá porque en esta parte de los cuernos no es, es como difícil entonces es demoradito entonces por eso le pegué solamente a la canita. carita bueno, vamos a hacer un moñito de dos colores vamos a hacer así doblando como más o menos centímetro y medio vamos a dejar por acá voy a hacer lo mismo con la cinta verde y les vamos a juntar así y vamos a amarrar acá en la mitad es un moñito sencillito vamos a dar vueltas así con el cordón y hacemos ya el moñito acá no se ve como forma de moño pero enseguida le damos la formita nudito Voy a acá. estas partecitas que, que me quedan no se pierden porque en algún en alguna decoración las utilizo Voy a dejar el rojo en la parte superior Y voy a cortar acá Y otro poquito acá Y acá también voy a cortar un poquito nada más Entonces ¿qué voy a hacer Voy a darle así formita A este moñito. Es un muñito muy fácil Vamos a pegárselo a este, acá en este ladito, con silicona caliente, aplicamos un poco y pegamos acá. Así que ya le pegamos acá una piedrita, ya yo corto acá esta parte que me sobra que pega bueno así así quedaría este enseguida buscamos o busco las piedritas ya por acá había hecho estos dos hice uno, me di 2 centímetros doble Pueden pegarle también perla plateada para que le salga acá este cordón. Lo que pasa es que la perla plateada que yo tengo está muy muy pequeñita. Está más pequeñita que esta. O sea, no se vería casi. Entonces, bueno, este le sobra acá como un pedacito, una puntita. Bueno, y ahora vamos a pegar. que se ve bonita así plateadita con, con el cordón plateado pero bueno vamos a pegársela igual en Navidad todos estos todas estas decoraciones se ven bonitas ya para terminar voy a los retiro esto de acá voy a aplicar esmalte transparente a la porcelana fría para darle más brillo Pues esto ha sido todo por hoy así es como nos quedaron estos imanes para la nevera con estos tres iconos de la navidad espero les guste si es así manito arriba no olviden suscribirse y compartir el video con sus amigos hasta la próxima